Hola, mi nombre es Zongo, soy una persona que vivo en la parroquia de Checa, cerca de Quinche y yo de, me detectaron glucosa, pues sí. el, el diabetes con 350 de glucosa, me estoy haciendo tratar de aquí desde hace seis meses y prácticamente ya no tengo diabetes. Estoy ¿Cuánto con, tiene ahora, actualmente? Estoy con 73. Ya. De, usted de, de glucosa. De glucosa. Usted ya no es diabético, ¿sí? Sí. Usted, eh. Ahorita estoy acabando de poner los refuerzos que me, me dijeron que me ponga. Sí. Entonces, usted ya no es diabético. No. Las inyecciones son a base de moringa. No. Este es un testimonio más de una persona que ya... Se curó y superó lo que es la, sí, la, la glucosa. Sí, la. ¿Sí? Un fuerte la uso para el señor. Y gracias Señora, por confiar en nosotros, por confiar en la medicina también, natural. También, también es lo, parte de uno que se pone al momento de la dieta, ¿no? También eso le ayuda bastante. Muchísimas gracias. Y, de igual manera, yo les y, quedo infinitamente agradecidos. Y y sígase cuidando la dieta, ¿sí? En las dietas, no,